El principal argumento de la Fiscalía contra ambos es un video del gobernador donde dice que usted cerró con policías y militares. ¿A qué se refería Luis Fernando en ese momento? Bueno, eh, me imagino, creo que se debe a las numerosas y frecuentes llamadas telefónicas cuando él estaba eh, en la Ciudad de La Paz y antes quizás... ...respecto al tema de las conversaciones que tuvieron conmigo en distintas oportunidades... ...en el comité y por las calles, cuando se acercaban a mí para eh, tranquilizarme... ...en sentido de que las Fuerzas Armadas jamás iban a tirar contra el pueblo. Dado el hecho de que en la gestión de Goni Sánchez, en los, en los últimos días de su gobierno... Eh, ...recibieron instrucción del Presidente de la República a las Fuerzas Armadas y hubieron enfrentamiento entre civiles y militares con bajas, con heridos y muertos lo que ocasionó que después de esos acontecimientos los comandantes de las fuerzas que recibieron esa orden y la cumplieron estén presos hasta este momento y por muchos años en la ciudad de Sucre ante esa situación ningún eh, comandante ni las fuerzas armadas recibirían al recibir esa orden cumplirían ese mandato por temor a que les pase lo mismo. Esa era la explicación tranquilizante que me daban ante la preocupación que tenía yo respecto a la vida de Luis Fernando, que todo el mundo eh, conocía los, los eh, acontecimientos en La Paz y las amenazas que habían aquí en Santa Cruz sobre su persona y su familia. Yo creo pues que no, que, que va a ser difícil salir de esto porque...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 ¿No? Era ahí el problema, no iba a pasar nada porque no iba a mirar del balcón. Exacto. Y yo creo que ese fue el momento más duro de lo que pasamos porque en el cabildo eh, mi familia no sabía que yo iba a la que a pasar, sabía a mi padre. ¿No? Nadie más sabía. Y... Lo que ha dicho es pues dar lugar a cualquier interpretación. Una cosa es, mi papá se encontraba o lo llamaban por teléfono o nos no, comunicábamos o se encontraba en la calle. Y otra cosa es, lo mandó a Luis Fernando López a que haga esto, fue con esto, lo arreglamos así. Mi papá lo arregló, mi padre lo arregló este, para que no salgan y después habló con la policía. Y después, a partir de ese acuerdo, de lo que arregló papá, pudimos ir a la paz. Lo dijimos en su momento, lo dijimos en su momento. Eso, esa huevada y además en una conversación entre amigos, tener un pendejo que lo publica, hay que ser muy cabrón. Ahora, yo no creo, yo no creo que haya habido golpe, no creo en el golpe, no creo en la intención, no creo en esa cosa, pero esto hay que explicarlo. Simplemente su bocota lo cagó y ahora lo caga al padre.